De Telenor, eh, nuestro amigo, hermano, joven, congresista, diputado de la provincia de Duarte, que está de fiesta de cumpleaños hoy. Oh, felicidades, doctor. ¿Lo que cumple la surtidora, la económica, cumple Franklin Romero? Ok, no hay que decirlo. Así que vamos entonces a saludar y darle la bienvenida a nuestro amigo, diputado al Congreso por la provincia de Duarte, Franklin Romero. Hermano, bienvenido a muy, este. Set. Muy buenas noches, hermano. Muy buenas noches. Eh, para mí siempre es un honor compartir con profesionales eh, de mi pueblo Profesionales que han establecido una forma de hacer televisión diferente Seria, ecuánime, y eso es muy importante Así que eh, estar al lado de ustedes me hincho de orgullo, de verdad que sí Franklin, ¿qué sientes tú en esta feria, eh, 25 aniversario de, de esta feria por decirlo así? Eh, ¿Cómo te has sentido? ¿Qué ha visto de diferente a las anteriores? voy ya he estado como diputado en las últimas tres. Cualquiera que... Cualquiera que sí. Ah, es la tercera, es la tercera. La tercera, la tercera vez que asiste como, sí. como, como, como diputado. Pero eh, Franklin tiene la doble condición. Asiste como diputado, pero como Franco Macorizano primero. ¿Cómo te sientes aquí en, el, en esta feria? No solamente como diputado ni con Franco Macorizano, sino como patrocinador de la misma. Porque tengo mucho tiempo ya apoyando esta gran... Actividad que hacen estos hombres y mujeres de San Francisco de Macorís Que no es un secreto Lo que yo he dicho siempre Que este pueblo se debe a los hombres y mujeres de San Francisco de Macorís Que han invertido acá Porque siempre hemos estado huérfanos de los gobiernos Entonces, si no fuera por los hombres y mujeres Que han hecho negocios acá Nosotros no tuviéramos lo que es hoy San Francisco de Macorís Y casi la provincia de Duarte, podríamos decir Orgulloso, muy orgulloso eh, Celebrando estos 25 años Con mis compueblanos. Eh, y muy orgulloso más todavía hoy Compartirlo con Baudilio Porque ustedes saben que Baudilio empezó en la calle Castillo número 39 Una casa de madera Una casa de madera donde yo vivía Y si, usted, si yo le digo cómo empezó Baudilio te vamos a decir mentira Yo sí puedo dar testimonio Nosotros vivíamos ahí en esa casa que era de Doña Corina y Don Purito Rojas Y mi mamá pagaba 35 pesos Y tenía una... Eh, una fantasía, una tienda pero una fantasía. La, al lado estaba el salón FIFA. Y en la habitación que yo que mi hermano y yo compartíamos, mi mamá la dividió en dos. Sacó una puerta por el frente. Y en esa mitad de habitación empezó Baudillo pagando 10 pesos. Y yo fui uno de los más beneficiados. Porque la habitación quedó detrás, la surtidora quedó delante y como era cartón piedra yo siempre encontraba bolones, sacar los bolones y yo me iba al parque Duarte a dar las vueltas que dábamos los domingos pero yo era el niño rey porque yo era que tenía todos los bolones y Baudillo me dice, todavía me acuerdo cuando tú me decías, ponga más bolones ahí arriba que no hay Baudillo es un gran hombre su papá Alejandro, para descanse sus hijos su esposa pues nosotros convivimos y compartimos eso, así que en estos 25 años que esté dedicado a Baudilio y yo estar aquí, yo me siento muy orgulloso, de verdad que sí. Franklin, en tu condición de Franco Macorizano, en tu condición de diputado, pero sobre todo, como tú acabas de decir también, de patrocinador, o sea, que ha estado apoyando durante años este evento, que yo eh, debo reiterar, es el más grande, el más importante en esta era que se celebra. Eh, ¿Cuál es la valoración y el crecimiento que ve Franklin eh, en este tipo de eventos? Si damos una valoración del 1 al 10, yo le daría un 9 al día de hoy. Por el día que termine, y más el, el viernes, que el día de Franklin Romero, donde traemos unos artistas eh, de nuestro pueblo, pero muy importante a nivel internacional, pues yo creo que ya le vamos, le vamos a dar un 10. Es muy importante... Eh, el esfuerzo que esta gente hace a través de todos los comerciantes, eh, miremos que no solamente esto es la provincia de Duarte, esto es la región y, y aparte de la región se unen otras provincias fuera de la región a participar de esta Escoferia que viene siendo la más importante de todo el Nordeste. Franklin, pues gracias, gracias de verdad y felicitarte doblemente por el apoyo que siempre le ha dispensado a este evento y felicitarte por los 54 años que cumple. Eh, en el día de hoy No, son 46 yo, tengo dos, dos, dos, dos, dos, yo cumplo dos, dos Yo tengo dos fechas Una en agosto y una en 18 Y que tú me dijiste que tenía 47 años Que tiene la surtidora San Francisco Y que tiene más cuatro. No, la surtidora me lleva a mi cuatro. Ah ok, perdón, perdón Franklin es más joven así que... <risa> Gracias Franklin y felicidades Gracias hermano, muchísimas okay. gracias nosotros pues seguimos desde este canal 56 de este grupo Telenor y la página telenor.com.de, pues dándole cobertura a este eh, 25 aniversario de esta expoferia en este año 2019.